Padre. Hola madre. Hola ah, madre. ¿Qué pedo, perro? No me agarré, no me agarré. Yo va, perro. Ah, ya, perro. La cámara. No quiero bajar Ya, perro, ya, pendejo. Ay, ya me mareé, güey. Me mareé, pendejo. ¿Qué onda, perro? Mira, aquí estoy con Cris Green, no mames. No, güey. No, otra vez, no. La verga. No. no grito de nena punto mp3 ¡No, güey! ¡Marico! Se me, se me está yendo el mundo, marico. Marico, ya va. ¿Qué Mira. cómo te llamas tú? César. César. Estoy malo con los nombres. Bueno. Chachos, este, se supone que hoy vamos a estar con Raúl Goodman. O sea, sí, estamos con él, pero él está por allá. Míralo, allá está. Se cortó el pelo como un BTS, el men. ¿Qué onda, Raúl? ¿Qué hay, perro? ¿Todo, Todo fino. Estaba haciendo fitness. Estaba haciendo fitness, entonces. Ahora eres un vampiro que hace ejercicio. Y sale de día. A la verga. Multiverso de JM. Fui negro, fui gordo, enano. Usted es crico. Skater. Fuiste un Lil. ¿Acaso dijiste patas? Coño, sí, dije patas. Sacarte los zapatos. Sí, Flores. Este men que lo conocí hoy. ¿Qué onda, perro? Tu panel negro Ponen negro en Google y salen fotos del desnudo Digo Por cierto, feliz cumpleaños, pendejo Gracias ¿Qué verga hiciste, perro? bailame Fortnite de ahí, pues Taratara, Y ya se lo cargó la verga, pendejo Coño, se ven hasta Goals, marico, aquí. Eh, eh, ¿Cómo verga. Coño, pa' You Esa no se baila así. Se baila así grave. Una hora de yo dando vueltas. Cilia Flores, ¡Mírame! Cabrón, Esto <risa> <mi> <risa> vicio es malo. <risa> Gracias, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, va pasando toda mierda oh, oh, oh, oh, oh, Mira, mira. <risa> ¡Oño! ¡Mira! ¡No, huevo! ¡No, maní, el paso en la luna, huevo! A contraluce de más de pinga. ¡Mira! ¡Mira! ¡Oh! ¡Tú eres una bendición! ¡Ah! ¡Dolato! ¡Enhorabuena! ¡A la verga! ¡Ya va, párenlo! ¡Uy! ¡Hola, verga! ¡Uy! ¡No! ¡No! ¡No! no. No, no, no, no, no, no. Secreto detrás de la montaña parte 2. Bueno eso todo, eso fue todo por el video de hoy. Dale like, suscríbete y comenta, chaito. Adiós. Sí, despídete. Padre. Tengo hambre. ¿Tiene? Yo también tengo hambre. Nos vemos, chao. Bueno, ese final no me dejó muy contento, pues, y quería decirles que le den a la campanita, sobre todo, porque, güey, o sea, tengo demasiados suscriptores, pero ninguno le ha dado a la campanita, güey, por eso es que no, YouTube no las notifica, denle a la campanita. Suscríbete si no estás suscrito y dale like y comenta, sobre todo, para que YouTube recomiende este video y todos mis videos y todo, y miren aquí, suscríbete. Suscríbete. Nos vemos en un próximo video. Chao, bye, baby, baby.